Hola, me llamo Carlos Vaquero. Hoy vamos a aprender algo súper práctico para todos los que tocan eh, piano o teclados en general. El tema de los acordes. Veremos los acordes básicos y muy rápido vamos a empezar a trabajar con acordes más elaborados, con más color, como dicen los expertos, a esos pequeños cambios que hacen que nuestro acompañamiento suene más profesional, no tan básico. Como en todos nuestros videos vamos a hacer esta explicación de manera clara, didáctica y lo más agradable posible para todos, tanto para principiantes como para avanzados. En este video nos vamos a centrar en instrumentos de teclado. Ya en el siguiente video atenderemos de manera especial a nuestros amigos guitarristas, porque con ustedes amigos también vamos a trabajar este tema. Van a aprender igual que los teclistas a acompañar como verdaderos profesionales. Bueno, entremos en materia, voy a enseñarles primero a deducir los acordes básicos y luego de ello acordes más elaborados, más interesantes, y se van a sorprender por lo sencillo que les va a resultar obtener estos logros, muy pronto estarán acompañando como profesionales. Voy a centrar esta explicación en la escala cromática, recuerden en el video de escalas y armaduras, la escala cromática es do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, y do todas las notas tienen sostenido menos las que terminan en i no hay si sostenido ni hay mi sostenido ahora miren bien este gráfico en ambas manos el dedo pulgar será conocido como el dedo número 1 el índice lo llamaremos el número 2, el dedo medio será el número 3 el anular el 4 y el meñique el dedo número 5 en algunos casos les voy a sugerir qué dedos colocarle a un acorde y en otros ustedes mismos van a notar con qué dedos se sienten más cómodos voy a enseñarles cómo armar un acorde mayor y luego ustedes podrán deducir cómo encontrar todos los demás acordes mayores empecemos haciendo el acorde do mayor para hacer este acorde ponemos el dedo 1 de la mano derecha en la nota que da nombre al acorde, es decir, en DO pongamos el dedo 1 en el DO central del piano el que está en toda la mitad del teclado si van a tocar no en un piano sino en una organeta van a poner el dedo número 1 de la mano derecha en el tercer DO que encuentren no en el primero ni en el segundo sino en el tercero ese DO corresponde al DO central del piano vamos ahora a encontrar la segunda nota del acorde DO mayor estando parados en DO Damos cuatro saltos hacia la derecha en la escala cromática, a partir de Do. Entonces, primer salto, llegamos a Do sostenido. Segundo salto, llegamos a Re. Tercer salto, Re sostenido. Y cuarto salto, llegamos a Mi. La segunda nota del acorde Do mayor es Mi. Y la vamos a tocar con el dedo número 3. Ahora, para encontrar la tercera nota, damos tres saltos hacia la derecha desde la nota que acabamos de encontrar. O sea, desde Mi. Y llegamos a fa fa sostenido y sol sol es la tercera nota del acorde y ahí vamos a poner el dedo número 5 si ¿Sí ven el acorde de do mayor tiene tres notas do mi y sol la mano izquierda va a hacer el bajo pongan ustedes los dedos 5 y 1 en el segundo y en el tercer do del piano o sea haciendo el bajo en forma octavada, vamos a tocar dos veces do con la misma mano al tiempo y eso va a producir un sonido espectacular en nuestro acorde do mayor. Los acordes tienen dos bajos, el bajo principal es el mismo del nombre del acorde, por ejemplo en do mayor el bajo principal es do, en re mayor será re, en si bemol será si bemol, en mi bemol será mi bemol y así sucesivamente. El bajo secundario es la tercera nota del acorde que encontremos, en este caso, en el caso de DO mayor, el bajo secundario es SOL. Como el acorde es DO MI SOL, el bajo principal es DO y el bajo secundario es SOL. Miren esto, cuando acompañen una canción con DO mayor tengan cuidado de alternar los bajos para evitar monotonía y en cambio ponerle mucha riqueza. Miren cómo sonaría un paso doble si lo tocáramos todo el tiempo con el bajo principal. Si ven lo aburrido, tocar acordes acompañando con un solo bajo es sumamente aburrido. ¿Cómo les parece esta versión de este famoso paso doble? Sin lugar a dudas esto suena monótono, aburridor, pesado, poco animado. Ahora oigamos una nueva versión de este mismo fragmento, haciendo los bajos como debe ser. Si ven cómo toma vida instantáneamente, eso es otra cosa. Es la magia de hacer bien los bajos. Bueno, hagamos lo mismo con otro acorde mayor. Con ejemplos, ustedes saben que se van a aprender mejor todas estas cosas. Hagamos el acorde LA mayor. Yo les voy a ayudar con este, pero los que hagan después los van a hacer ustedes mismos. ¿Correcto? Comenzamos. La primera nota en el acorde LA mayor, pues, LA, la del nombre es LA. Siempre ponemos primero la nota del nombre que estamos buscando. Ahora, la segunda nota. Cuatro brincos para la derecha desde la, la sostenido, si, do. Do sostenido es la segunda nota del acorde la mayor. Al escribirla en el pentagrama no le pongamos el sostenido a do porque ya está en la armadura. La armadura dice que todos los fa, do y sol son sostenidos. Ahora vamos para la tercera nota. Estamos en do sostenido y damos tres brincos a la derecha. Do sostenido. Entonces, re, re sostenido, mi. La tercera nota del acorde La mayor es Mi. Así las cosas encontramos que el acorde La mayor tiene las notas La, Do sostenido y Mi. El bajo principal es la, el mismo del nombre, La. ¿Y entonces cuáles son los otros bajos? La y Mi, que es la tercera nota del acorde. Ah, escuchen un fragmento del acompañamiento de un vals en La mayor, donde los bajos van alternados. La y Mi hacen que el piano acompañante suene muy bien. Es el momento de hacerles una aclaración súper importante. Si quieren aprender el tema de escalas y armaduras, vale muchísimo la pena hacerlo. En mi canal hay un video súper didáctico que les enseña este tema a la perfección sin matarse tanto la cabeza, sin embargo eso no es condición para que puedan disfrutar plenamente de este video, porque está diseñado para que todos ustedes puedan aprender un montón de acordes con facilidad, tan solo miren los nombres de las notas, las teclas que deben tocar, con armaduras o sin armaduras ustedes van a disfrutar este video al máximo, bueno Ahora ustedes van a encontrar el acorde si mayor. Háganlo ustedes. Si quieren póngale pausa al video y luego comparamos los resultados. Nos vemos en un ratico. Veamos. Acorde si mayor. ¿Cuál es la primera nota? Pues si. Sí. La segunda nota, cuatro brincos a la derecha, pam pam pam pam pam, re sostenido, ¿correcto? Y la tercera nota Fa sostenido. Entonces, el acorde si mayor es si, re sostenido y fa sostenido. Y los bajos, si, fa sostenido. ¿Es este el resultado que ustedes obtuvieron? Los felicito. Si ¿Sí ven, no es nada complicado. En síntesis, para hacer un acorde mayor, cualquiera que sea, tocamos la primera nota que le está dando el nombre al acorde luego la nota que está dando sans cuatro saltos hacia la derecha, y luego la nota que está dando tres saltos a la derecha desde la segunda que habíamos encontrado. Los bajos de un acorde mayor son el bajo principal, la misma nota del nombre, y el bajo secundario, la nota que corresponde a la tercera nota del acorde. Entonces el acorde do mayor tiene las notas do mi sol y sus bajos son do y sol. El acorde La mayor tiene las notas La, Do, Sostenido, Mi y sus bajos son La y Mi. Ya lo habíamos hecho. El acorde Si mayor tiene las notas Si, Re, Sostenido, Fa, Sostenido y sus bajos son Si y Fa, Sostenido. Veamos ahora cómo es el asunto con los acordes menores. Para hacer un acorde menor ponemos la nota del nombre y luego damos tres brincos a la derecha para encontrar la segunda nota y luego cuatro brincos para encontrar la tercera nota. Es una fórmula invertida en relación con la fórmula de los acordes mayores. ¿Sí se dieron cuenta? Por ejemplo, do menor. Tocamos do. Hagámoslo paso a paso. Para hacer do menor, primero tocamos do con el dedo número uno. Para encontrar la segunda nota, damos tres brincos hacia la derecha. Encontramos mi bemol. La segunda nota es mi bemol. Encontremos la tercera nota. Cuatro brincos desde mi bemol, entonces llegamos a sol. La tercera nota es sol. Y los bajos son, como ya sabíamos, do y sol. Escuchemos un poco de do menor con sus bajos. Miren esta, este fragmento de esta canción tocado en do menor. Bien, ahora tengo una misión para todos ustedes. Les encargo el acorde La menor. Si quieren pongan pausa en el video y verificamos luego. ¿Están listos? Veamos cómo les fue. Usando la fórmula que les enseñé debieron encontrar que el acorde La menor tiene las siguientes notas. La, Do y Mi. Y sus bajos son la primera y la tercera nota de esas tres. La y Mi. Escuchemos un poco del acorde la menor con sus dos bajos. Los felicito. Ya pueden deducir cualquier acorde mayor. La nota del nombre o tónica, luego la que esté cuatro semitonos a la derecha y finalmente la nota que está tres semitonos arriba de la segunda nota que habíamos encontrado. También pueden deducir cualquier acorde menor, ¿cómo se hace? La nota del nombre o tónica, la nota que está tres semitonos hacia la derecha de la tónica y la tercera nota se encuentra dando cuatro saltos a la derecha desde la segunda que habíamos encontrado. Muy bien, ahora veamos el tercer tipo de acordes más usado, el acorde séptima. Para explicarlo voy a utilizar el acorde DO7, miren lo que vamos a hacer. Ponemos el acorde mayor y luego vamos a poner una cuarta nota. ¿Cuál es esa nota? Pues tocan la octava, o sea, el do siguiente al primer do que pusimos. Estaremos tocando entonces do, mi, sol y do con la mano derecha. Luego movemos esta nota hacia atrás, un tono, la de la derecha, el do que acabábamos de poner, o sea, dos semitonos hacia la izquierda. Piensen como si la séptima que vamos a poner es algo así como la octava menos un tono. Es una forma de memorizarlo. ¿Cuál es esa nota en el caso de do mayor? Veamos, la octava de do es el siguiente do, do, mi, sol, do. Ese último do, a ese último do le vamos a quitar dos semitonos y llegamos a si bemol. El dedito 5 lo teníamos en do y ahora lo vamos a mover dos semitonos hacia la izquierda y lo ponemos en si bemol. Si tocamos do mayor y le ponemos en forma adicional un si bemol, obtendremos un acorde impresionantemente útil en nuestra práctica musical, el acorde do 7. Este acorde, al igual que todos los acordes 7, es un acorde de gran tensión, es un acorde que siempre nos pide resolverlo. Los acordes de séptima son como un cauchito que está tensionado y nos manda para otro acorde. Para saber a qué acorde nos manda un acorde 7 Hacemos una cosa súper sencilla Tenemos 2-7 Nos paramos en Do en la escala cromática Y damos 5 brincos hacia la derecha ¿A dónde llegamos? A Fa Entonces, 2-7 nos prepara para recibir el acorde Fa Bien sea Fa mayor o Fa menor Con la práctica van a memorizar esto con mucha facilidad Técnicamente se dice así 2-7 resuelve en Fa ¿Cómo se resuelve un do 7 Pues tocando fa, fa mayor o fa menor, pero fa. Con un ejemplo les quiero aclarar un poco más esto de resolver un acorde 7. Es lo que hacen los mariachis cuando van a terminar su canción. Lo siguiente empieza en do 7 y se resuelve, se resuelve en fa mayor. Escuchen. Los acordes mayores y menores son estables. Podemos tocar media hora un acorde mayor o uno menor y no sentimos lo que nos hace sentir el acorde siete. tensión, es como una piquiña que hay que aliviar, escuchemos un trozo en do mayor y luego pasa a sol mayor. En el audio que viene a continuación, el cifrado del piano nos muestra que hicimos dos compases en do mayor, dos en sol, uno en do mayor, y luego el acorde do siete. Nos presenta una fuertísima tensión. ¿Ustedes creen que luego de esta tensión del do 7 podemos ir a do o a sol? Escúchenlo. Recuerden la terminación del mariachi. El acorde 27 7 nos invita a resolver. ¿Ya aprendieron cómo se resuelve un acorde 7? 2-7 resuelve Fa. Y miren el efecto tan espectacular que se obtiene al obedecer esta ley. Bien, ahora es su turno. Ustedes van a armar el acorde Fa-7. Nos vemos en un ratico a ver cómo les fue. Bueno, si algo les salió mal, solo es que repasen la forma como se construyen los acordes 7. Bueno, está bien, hagámoslo juntos para salir de dudas. Este es el acorde FA mayor. Ahora ponemos el dedo 5 en la octava, o sea, en el siguiente FA, al primero que habíamos puesto. Le bajamos un tono a ese nuevo FA y miren a dónde llegamos. A MI bemol. Si ¿Sí ven? Llegamos a MI bemol. Así estamos obteniendo el acorde fa 7 acorde de tensión tremendo que nos manda como una catapulta hacia el acorde, ¿hacia cuál acorde? 5 semitonos hacia arriba, ayúdenme a averiguar, llegamos a Si bemol, esto es resolver el acorde fa 7 resuelve a Si bemol, bueno, tenemos ya acordes mayores, acordes menores y acordes 7, Así es como acompaña la gran mayoría de aficionados a la música. Escuchen esto. Muy bien, ustedes están a punto de salir del montón. Van a aprender otros tipos de acordes que les van a hacer sonar el piano como verdaderos profesionales empecemos por aprender el acorde más 7 representado también por un triangulito este acorde les va a dar un color espectacular a sus acompañamientos ¿cómo se hacen? pues muy fácil tocamos el acorde mayor con su bajo principal y le quitamos medio tono a la primera nota del acorde a la nota del nombre ven lo sencillo en el caso de do más 7 ponemos do mayor con bajo en do que es su bajo principal, y corremos el dedo que está en Do, medio tono a la izquierda. Y miren el resultado tan espectacular. Hermoso, ¿no es verdad? La fórmula que les acabo de enseñar funciona con cualquier acorde mayor. Esto no es solo para Do mayor. Hagan ustedes en sus teclados otros acordes Mach 7, por ejemplo Fa Mach 7 o Re Mach 7. Cuando los usen en lugar del simple acorde mayor, van a agregar un color muy particular al acompañamiento, especialmente si están tocando alguna canción suave tipo pop, balada o inclusive boleros. Hagan la prueba y me cuentan. Vamos a hacer ahora el acorde fa sus 4. Para hacer el acorde fa sus 4 partimos del acorde mayor. ¿Cómo vamos a hacer fa sus 4 empezamos poniendo fa mayor. Este acorde también se llama Cuarta suspendida, fa con la cuarta suspendida. Todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente, subirle medio tono a la segunda nota del acorde. Miren lo fácil, en el caso de fa, le subimos medio tono al la, así de simple. Así el acorde queda, fa, la sostenido, do. Escuchen este riff ochentero con un fa, alternando con un fa sus cuatro. Muy bien, aprendamos ahora otro tipo de acordes, el acorde aumentado. Lo podemos escribir como AUG, el del inglés augmented, o poniéndole una crucecita al lado de la letra, y ahí estaremos leyendo DO aumentado, RE aumentado, así sucesivamente. ¿Cómo se hace? Super fácil, ponen el acorde mayor y le suben medio tono a la tercera nota del acorde. Miren, este es el acorde sol mayor, le vamos a subir medio tono a la tercera nota del acorde y el resultado es sol aumentado. Si escucharon esa sonoridad tan especial, algunas canciones pueden llevar este acorde para anunciar que viene una parte especial, diferente. Bueno, aprendamos ahora el acorde disminuido. El acorde disminuido 7 es de cuatro notas y se hace de la siguiente forma. Tocan primero la nota del nombre. La siguiente nota se encuentra dando tres saltos hacia la derecha en la escala cromática. La tercera nota igual, otros tres saltos a la derecha y la cuarta nota también dando tres saltos a la derecha desde esa tercera nota. Su sonoridad es muy particular. Hagamos el acorde sol disminuido 7. Partimos de la nota sol, damos tres brincos y llegamos a la sostenido. Ahora partimos de la sostenido y llegamos a do sostenido. Y ahora partiendo de do sostenido, tres brincos hacia la derecha y llegamos a mi. Estas son las cuatro notas del acorde sol disminuido 7. Sol, la sostenido, do sostenido, mi. Ahora ustedes encuentran el acorde re disminuido siete. Si quieren pongan pausa en el video y luego comparamos nuestras respuestas a ver si lo lograron hacer. El acorde re disminuido 7 debió quedarles de la siguiente manera. Re, fa, sol sostenido, si. ¿Eso fue lo que encontraron? Pues los felicito. No es nada complicado, ¿si ¿sí ven? ¿Qué sucedería si en lugar de tocar el acorde con el bajo principal, que es el mismo del nombre del acorde, tocáramos con un bajo diferente? Por ejemplo, aquí podemos leer Do mayor con bajo en Mi. Oigan esto tan interesante. ¿Y qué pasaría si ponemos Do mayor con el bajo secundario, o sea, con bajo en Sol? Escúchenlo. Son acordes muy especiales. No podemos dejar por fuera un acorde que transmite una sensación muy particular, el acorde 6. Vamos a aprender a hacer el acorde 6, vamos a hacer la 6. Este es el acorde la mayor. Para encontrar el acorde 6 simplemente le vamos a poner una nota adicional. Vamos a ponerle la nota que está un tono hacia arriba de la tercera nota del acorde y eso es todo. Es un acorde de cuatro notas. Así nos queda el acorde la 6. La mayor y le adicionamos una nota que está un tono arriba de MI, que es la tercera nota del acorde, o sea, le adicionamos un FA sostenido y miren ese resultado. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Practiquen cada uno de estos acordes en su teclado usando las sencillas fórmulas que les acabo de dar. Úsenlas para acompañar sus canciones con un nivel más alto de interpretación, que si solo tocaran los acordes mayores y menores. Van a sonar como unos verdaderos profesionales. En el próximo video les voy a explicar estos mismos acordes aplicados a la guitarra. Por su naturaleza la forma de enseñarlo es diferente, pero el resultado es el mismo, gran sonido en sus canciones. Para preguntas o dudas me pueden escribir al siguiente correo, carlos También pueden entrar a nuestra página web, academiamundodelamusica.com No olviden darle me gusta, suscribirse a mi canal y darle clic en la campanita para que les llegue notificación cuando yo les haya subido algo nuevo. También me pueden proponer temas en el correo electrónico que acabo de darles. Y una cosa final, practiquen mucho. Su misión es mecanizar todos estos conceptos y eso solo se logra practicando mucho. Les doy herramientas muy útiles y sencillas, pero hay que mecanizarlas hasta cuando ya les salgan de la cabeza a los dedos en forma casi que automática. La práctica logra eso. Un abrazo, nos vemos en el siguiente video.